Vamos a ver esto ya, ya, ya, ya te acapó. Pues bueno, ¿qué pasa, polleros? Soy Kila y estamos de vuelta a un nuevo vídeo, anuncio importante, tanto para los jugadores de Ion como para los usuarios de mi canal. Y como no, vamos a ir por partes. Ion N ha anunciado que el mantenimiento de hoy, 31 de octubre, ha corregido por fin el ya pesadito error Xian Code 3 aquí podemos verlo en las notas del mantenimiento de hoy vale han corregido el error del Sian code 3 entre otras cosillas vale cosas sin, bueno, sin importancia y con algo de importancia pero normalita vale hoy parece que han visto el error eh, han encontrado una solución y la verdad es que había muchos usuarios de Ion tanto nuevos como eh, ya jugadores habituales que a partir de la 6.2 se han visto afectados eh, han visto que incluso haciendo eh, lo que yo ya dije en un vídeo que fueron publicados por ellos, lo de modificar, lo de Windows Defender pues no se, no se solucionaba, pues eh, han cogido y han encontrado una forma de corregirlo y eso han hecho en, en esta actualización eh, lo veo bien, la verdad que ya hace falta y como no hay un NA o en el siempre está a la vanguardia de mirar lo que opina el jugador a veces hacen caso, otras veces no hacen caso luego si vemos aquí un poquito más, vemos que se le han pasado pipa eh, subiendo fotos de Halloween, como este que la apoya este. el famoso horror que nadie quiere ver y aquí vemos los directivos, uno con un smoking y otro con una cara de me cago en la hostia y otro con con eso, con, con un disfraz de tiburón martillo, ah, se lo pasan pipa la verdad, ya sabéis que bueno si encontráis con el error de Xiancode, no os preocupéis, aun así ya os digo, si encontráis otros errores os recomiendo este programita, driver booster, vale, yo lo tengo, va muy bien y es free, luego hay una versión de pago que bueno cada cual que se la pille como quiera pero ya os digo está eh, muy bien en el sentido de que nos dice lo que tenemos que actualizar por ejemplo mira a mí el otro día me saltó que tenía que, que actualizar un par de cosillas de aquí y lo actualicé y no hay problema eh, de hecho te lo, te lo busca y te lo actualiza también en el caso de que os falten, por ejemplo, eh, alguna cosilla como puede ser la librería Direct o, o yo que sé, a veces suele decir esa a veces suele avisar, por ejemplo, que es muy común que os suele pasar a algunos de Ion que os falten alguna librería del C y cositas así. Esto os lo avisa. Quedó no? pues bueno, googlearla y buscarla, pero esto suele avisar si hay algún driver sin actualizar y suele solventar muchos problemas, otra cosita también, sobre el PIN, ya he hablado mucho sobre NO ping, vale ya he hablado mucho de NO PIN, el programa que yo uso para bajar el PIN en IONNA, yo como lo tengo de pago, pues me voy a servidor premium, elijo USA vale y optimizado, esto cuando empieza a jugar se optimiza. Y va súper bien. Yo paso de un ping de entre 180 y 200 y pico. Paso a un ping de 140. Que luego es mucho menos. Porque yo he estado haciendo prueba. Y el ping es de 110, 100, 110. Y es súper jugable. Podéis pedir 3 días gratis. Y si queréis comprarlo. Pues os dejo un link en la información del vídeo. Por el cual os pues, llevará para comprarlo. Sale muy bien de precio. Si cogéis el plan anual. Sale a 5,3 dólares al mes. Muy barato. Está muy bien. Son 5 dólares o 5 euros de nada. Y leche hecho. Eh, ya os digo. Funciona la mar de bien. Y ya veis el montón de juegos que podéis usar para mejorar vuestro ping. ¿eh? Es increíble. ¿Qué más? El otro anuncio que hoy iba a ser y es que vuelve al canal, la sección, el blog de Killer. De hecho, si os doy cuenta, mi primer blog fue en Halloween de, de qué año fue? Fue hace ya, bueno, fue hace ya bastante. Vamos a ver, fue, fue hace ya, pues, 2014. Uf, no ha nada, hace ya cuatro años, 2014. Pero bueno, eh, los blogs. Vale, los blogs van a ser que me quedé por el blog número. Vamos a ser porque el blog número dejé ya de nombrarlo, de numerarlo: 42, 43, 44, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por el 50 y tanto. Vale, me quedé super... Vamos, Un blog muy, muy avanzado. Eh, bueno, os traigo los blogs de alquiler otra vez, otra vez, no, otra vez, no, otra vez, vale os lo traigo, eh, si dais cuenta, eh, aquí he publicado siempre que he querido sortear algo he querido, pero vamos, va a ser blog puro y duro voy a hablar de temas en común, temas concretos, concreto lo mismo hablo de lo que me gusta, el mismo hablo de, yo que sé hablo de, por qué me gustan los gatos, de lo que sea pero ahora eh, traigo la particularidad de que en los comentarios del vídeo Podréis decirme, Killer, me gustaría que en los próximos vídeos o en el siguiente vídeo o que tuvieran en cuenta que hablaras de este tema. Ahora, los compañeros que ven el vídeo tienen que votar a la petición que más les guste a ellos. Claro está, si uno dice quiero que hable sobre los gatos negros y yo vengo a decir que quiero que hable sobre los gatos negros, pues en vez de poner ese comentario, lo que hago es votar a ese comentario. Los comentarios con más votación tendrán, tendrán más, revela, más relevancia para poder luego hacer un blog sobre eso. Ya sabéis, podría pues, ser, me... por ejemplo, quiero que hable de Killer de pff, ¿cuál fue tu primer juego? Cosica sin, cosa con sentido, no me... Como traté de algún tema que me sienta yo muy incómodo, pues no voy a hablarlo. Eh... Es obvio, ¿no? Eh... Es obvio. Ya sabéis, los domingos vuelven el, el blog del Killer. Espero que este domingo empiece, seguramente así, empiece este domingo. Eh, y ya está, yo creo que sobre eso también. También, otra sección que voy a traer al canal, aún estoy pensando a ver cómo lo hago, pero voy a traer micro análisis de videojuegos. Eh, Vídeo de 15 minutillos, ¿vale? Hablando de algún videojuego en concreto. Por ejemplo, me he comprado el otro día un juego muy chulo en Instagram por 3 eurillos, 3 dólares. Y voy a hacer un microanálisis. O voy a, voy a jugar un poquito. Bueno, voy a jugar un rato. Y voy a grabar un poquito. Para que dure el vídeo 15 minutos, ni más ni menos. Y voy a dar mi opinión sobre el juego. Y después de dar mi opinión sobre ese juego. Os pondré en la descripción del vídeo. Bueno, os diré claro: está, si, el, si el juego es de Steam, si es de instagraming O demás que se juega free to play, cuánto vale. Y si es de, de instagraming os pondré mi link de instagraming abajo para que podáis adquirirlo si queréis si lo queréis con mi link, pues como podéis comprender, no os va a subir el precio pero yo me voy a llevar un algo, me voy a llevar muy poquito, un 10% creo que irá por ahí y bueno, nos ayudamos, yo te ayudo a saber sobre un juego chulo que te puede llegar a gustar, información de dónde comprarlo y si lo compras, pues yo me llevo un porcentaje que bueno, me ayudará para para, yo que sé, para, para lo que sea eso por ahí también, ¿vale? Y ya sabéis que si sois jugadores de ION... Tenéis el grupo de ION Hispano, ¿vale? Tan chulo que tenemos un grupo cerrado de ION Hispano... Donde tratamos muchos temas... Y cada semana somos más y más... En dos semanas hemos pasado de ser 1300... A 2200 usuarios... En el grupo de ION Hispano... Aquí hay tantos jugadores de ION NA... Como jugadores de Ion Gameforge, aquí nos solemos ayudar ante todo, eh, buscar legiones, ayuda. Y bueno, si hay algún despista, algún despistadillo que juega en Gameforge y no debería, pues lo orientamos. O viceversa, porque no, si tú juegas en Ion y te va fatal. Y pues, si tu mejor opción es eh, Gameforge, pues es lo que hay. Pero vamos, eh, el grupo está muy bien. Solemos. Eh, yo solo quiero publicar mis vídeos, los directos, y la gente suele los caer aporta a a su granito de arena pero ya sabéis que si queréis estar atento a todos mis directos es importante primero que me sigáis en youtube y en twitch porque ya sabéis que los directos los hago en twitch exceptuando los miércoles que lo hago en youtube vale que me sigue en youtube pues recordad que ten, tenéis que activar la campanita es ¿eh? muy importante que si os suscribís que no lo tengo por aquí porque yo en mi canal tenéis que activar la campanita y si me seguís en twitch a darle al corazoncito vale de twitch Tenéis que darle a que os lleguen avisos por email. Es muy fácil, es muy importante y fácil. Y a la vez puedes seguirme en Twitter. Twitter lo publico todo. En twitter todo. Los sorteos que voy a hacer. Eh, los próximos directos. Cuando voy a subir un directo. Todo en twitter es mi mayor plataforma de, de donde suelo publicarlo todo. Y yo creo que es fácil, ¿no? Ya sabéis, que el si Sean Code, la han reparado. Vuelve a la sección de blog al canal. Voy a traer una nueva sección al canal. Y ya sabéis, seguíme por todas las redes sociales, que es muy importante. Sin más, me despido. Soy Killer. Hasta la próxima. Adiós.